Hola, hola, espero que estés súper bien. Te doy la bienvenida acá a esta serie de videos que tienen que ver con las integrales. Vas a tener a tu disposición videos conceptuales de entender qué es una integral y también videos de ejemplos de práctica para que puedas ir implementándolo. De acuerdo, pero te quiero invitar a que visites nuestra página web. En nuestra página web está un contenido completo y puedes adquirir el curso completo de integrales o puedes unirte eh, con una membresía en nuestro servicio Epsilon Plus, membresías mensuales en donde vas a tener muchos beneficios. Entonces te invito a que visites nuestra página eh, epsilonacademy.com y allí en la página puedes desglosar todo el contenido de Epsilon Plus que está disponible para ti. Entonces acá yo te doy la bienvenida que disfrutes al máximo todo este material que está disponible para ti de forma gratuita y lo puedas luego eh, profundizar mucho más con nuestro acompañamiento permanente que en epsilonacademy.com tenemos disponible para ti. Entonces, bueno, para mí es un placer poder ofrecerte y poder darte eh, todo este material eh, de una manera muy práctica y con nuestro estilo, ok con nuestro estilo, con nuestra metodología, entender mucho el porqué de las cosas. Y bueno, disfrútalo, disfrútalo muchísimo. Eh, unas cotufas, crispetas palomitas de maíz, como le llamen en tu país. Ponte cómodo, ponte cómoda porque de verdad está, mi amor, con te quiero todo este material, todo este contenido. Y bueno, para mí como siempre, pues un placer tenerte aquí formando parte de la manada, formando parte de la comunidad. Recuerda suscribirte, activar notificaciones para que tengas mucha, mucha, mucha información. Y bueno, bienvenidos de nuevo. Y ya saben, en Epsilon Academy lo que se aprende no se olvida.